Hola amigos de TechCetera, hoy les voy a hablar un poco de la carga porque para muchos usuarios siempre ha sido un problema y por eso intentan hacer cosas como por ejemplo poner el smartphone en modo avión lo cual efectivamente funciona para que cargue un poco más rápido ya que va a dejar de conectarse a las diferentes antenas e inclusive a algunos otros servicios ¿sí? sobre todo apagar el geoposicionamiento y el GPS ayuda bastante ahora, no todos los usuarios van a sufrir por eso y en este caso, les voy a hablar del Xiaomi Mix 4 que es el mismísimo, la joya de la familia de Xiaomi que está por llegar a Colombia, pero aún no ha llegado y lo tenemos acá en exclusiva. fíjense, tiene una carga súper rápida de 120 vatios habíamos visto de 60 65 67 pero nunca de 120 es una locura así que pues ya que la tenemos acá no podemos dejar de probarlo es una cosa que efectivamente hay que hacer sí o sí y por eso lo vamos a conectar y vamos a ver qué pasa fíjense empieza muy rápido Tur Mi Turbo Charge Y esta Puede ser una respuesta Para todos aquellos Usuarios que son olvidadizos que en las noches se acuestan Se les olvida cargar el teléfono Y en cuestión de 15 minutos Pueden pasar Básicamente de 0 a 100% Aquí estamos Más o menos en el 50 y pico por ciento Y seguramente Si lo dejamos un rato, va a cargar Así, amigos Recuerden que cuando lo prendimos, a las 8 y 43 estábamos en 51%. Y fíjense, en un poco más de 10 minutos ya llegamos al 99%. Así que así es mi Turbo charge incluida en el Xiaomi Mix 4.